desde La Javiela. Adelante, Robinson Polanco. Bien, continuamos en esta programación especial para todo el país, el mundo, a través de la frecuencia de Telenor, desde San Francisco de Macorís. Como ustedes pueden notar, aquí estamos en el albergue Divina Providencia de esta ciudad donde están funcionando seis colegios electorales. Ya ustedes pueden notar que acá sí está llegando las personas a ejercer el voto como lo requiere la ley y la constitución de la República Dominicana. Miren ustedes, muchísimas personas se han acercado para proceder con su derecho a ejercer el voto. Vamos a hablar con algunas personalidades. Hermano, permítame, ¿cómo, cómo se está desarrollando el proceso aquí? Ya hasta ahora se está desarrollando de una manera normal hay poco votantes. esa pelada la que pero no nos va a el tablón de no espera ¿Te puede que la, eh, las elecciones fueron ya suspendidas en una ocasión en esta ocasión tú te no te esperamos que se haya todo bien porque hay que cae un caso de para suspender nuevas elecciones eh, todo este gato el eh, país está pasado con la situación imagínate esto de la vida la economía no está muy buena pues la de esto sería otro gasto más, que cada nosotros los mexicanos. Muchísimas gracias, hermano Así es, continuamos aquí, vamos a continuar dialogando con algunas personas de, de las que han llegado a ejercer el voto. Vamos para acá, Flaco. Vamos a hablar con, con el señor aquí. Señor, escúcheme, permítame un segundito. ¿Cómo usted ve el proceso? ¿Cómo se está desarrollando? El proceso a lo que yo veo va bien. Se ha desarrollado de una forma normal se está votando sin problema yo creo que aquí en este mismo en este mismo eh, recinto no ha habido problema se está votando normal Perfecto. gracias, ya ustedes están escuchando estamos en el albergue Divina Providencia de acá de San Francisco de Macorís donde están funcionando seis colegios electorales y ustedes ven cómo está el panorama totalmente tranquilo el proceso dicen las personas que se está desarrollando normal Vamos a continuar más adelante llevándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo eh, en el ámbito de estas elecciones municipales acá en San Francisco de Macorís. Ahora retornamos con ustedes a los estudios. Eh, gracias a Robinson Polanco desde el sector La Javiela aquí en San Francisco de Macorís. Nos reporta cómo andan los acontecimientos alrededor de esta cobertura especial de las elecciones municipales 2020.